Esta luna de miel se está como amargando un poquito me refiero a la luna de miel de Don Petro y de Don Maduro. Con respecto a la apertura de los puentes, de las fronteras aquí, que se abrieron, que esto... Olvidé, no olvidemos que hace siete años se, se cerraron todos los negocios con Venezuela a causa de la dictadura. Y bueno, ahorita lo vuelve a tomar, pero hace cuatro años se puso un poco más candente cuando atravesaron esos containers en los puentes y no dejaban pasar los camiones ni los alimentos. En fin, la cosa se complicó. Ahora, pensaron que eso era llegar... Don Petro y Don Mauro dándose en un abrazo y un pico y ya se, se arregló todo esto y ya, eso pasaba. Mentira. Resulta que se abrió la frontera, pero el comercio declinó. ¿Por qué? Y era de verse. Porque es que, comenzando que en Venezuela coloca mucho problema para la parte de la tramitología. Legal. Entonces, ellos se ponen a pensar: de nosotros seguir trayendo mercancía o pasar de aquí para allá o de allá para acá, por la frontera, por los puentes internacionales, reuniendo todos los requisitos, es demorado, es complicado, es tedioso, es aburrido, fuera de eso toca pagar. Pues ellos dicen: más bien seguimos pagándole a los bandidos que tienen allá en Venezuela, a los que son los colectivos, a la FAR, al, al LN, pagarle la vacuna a ellos y pasar por la trocha desafortunadamente cuando se vive en un país como ese pues no hay no se puede pedir más aparte de eso los empresarios venezolanos cogieron mala fama no por culpa de ellos sino porque si no había dinero pues que quedaron mal para pagar entonces ahorita los empresarios de acá Quieren negociar con los de allá, pero quieren tener las garantías. Pero con un gobierno como el de Nicolás Maduro, ¿qué garantías puede tener? Porque es incierto. Hoy está por el lado A, mañana está por el lado B. O sea, eso, eso es un total fracaso. Por eso salía a flote el resultado de lo que aparentemente se veía como, como un exitazo. A lo que está pasando luego del encuentro Petro Maduro. Beneficios y críticas de lo que ocurre en la frontera al reabrirse en los puertes internacionales. Oiga el eslogan que sale... Colombia se lleva el oro Venezuela recibe menudencias Colombia tiene mucho que darle a, a Venezuela en este momento Pero Venezuela muy poco a Colombia Por, primero por la situación que se está viviendo allá Y segundo, porque como Venezuela Casi todo lo que está negociando Sobre todo por la parte de la minería Es ilegal ...pues entonces qué le puedo ofrecer... ...es muy poco... ...Colombia lleva el oro... ...Venezuela recibe las menuencias... ...aparte de ser un comercio abierto... ...sobre todo para los pequeños... ...y que de una u otra manera... ...continúan los empresarios interesados... ...en comerciar sus productos... Prefieren tener reglas más claras en un país donde la discrecionalidad que aplican los funcionarios civiles o militares, según cada caso, es un factor determinante de extorsión. Vuelvo y digo, no hay una seriedad, entonces a veces prevalece más la política ilegal que hacer las cosas pues como se debe hacer. Expectativa Colombia y Venezuela, reabren la frontera, no menos de 250 camiones pasaban por las trochas, especialmente por la Ponderosa, desde ese día no pasan camiones por las trochas, mientras que por el puente Simón Bolívar es escaso por la lentitud de organismos venezolanos para que se otorguen los permisos. La escasez es la consecuencia para que productos colombianos en territorio venezolano que entran se están vendiendo ahora a precios más altos, otras voces critican el énfasis en el comercio en detrimento de la gente, aunado a que mientras Colombia se lleva el lomito, así todo tiernito, lo que pasa, Venezuela solo se lleva esas menuencias, esos sobraditos que quedar. Vuelvo y digo, eso es lo que pasa cuando se está negociando con un gobierno, como es el caso de Maduro. Esto es interesante, pero antes que todo quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, leen like, y activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales. Háganos saber sus comentarios, porque gracias a esos comentarios seguimos aquí siendo los número uno. Dándoles la noticia de lo que realmente está pasando en ese hermoso país de Venezuela Y ahora cogido de la mano con Colombia Los más interesados son los empresarios en comercializar sus productos Prefieren tener reglas más claras en un país donde la discrecionalidad Que aplican los funcionarios civiles o militares Según cada caso es un factor determinante de extorsión Vuelvo y digo, si prevalece la extorsión desde los civiles desde los militares, desde los colectivos, desde, desde las guerrillas de la Faria y el ELN Pues muy difícil, vuelvo y digo En ese orden de ideas pues prefieren seguir más bien haciendo las cosas por la vía ilegal Que de pronto pasar por el, el puente Aunque se está pasando pero es una cosa muy mínima El Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral IN. SAI, INSAI, el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria, SAC, SACS, además de todos los demás funcionarios, son los entes encargados de dar permiso para la importación de alimentos para consumo humano o animal. Son pocos los camiones por las trochas si pasa mucha mercancía al menudeo si sí, logran pasarlo por la mañana por la tarde por la noche que son los que traen los carretilleros los trocheros los garrucheros los mototaxistas todos esos pasan por las trochas pero ya son cosas muy pequeñas pero igual siguen pasando pero de manera contraria por los puentes están pasando al día unas 7 gándolas los que pasan por el puente son camiones que trasladan material para calzado polietilenos, desinfectantes pero productos alimenticios no pasan mucho o han pasado los que han migrado desde Paraguachón por ejemplo los que ya contaban con los permisos Eso están haciendo su agosto Hay mucho desencanto y frustración entre quienes suponían que después de 7 años de cierre de la frontera La situación se normalizaría Más aún cuando para el habitante común el paso de los vehículos pesados no represente ninguna mejora en sus niveles de calidad de vida se estimaba que unos 200 empresarios estaban activos antes de reabrir la frontera, trayendo mercancía a territorio venezolano. A través de los camiones que pasaban por las trochas diariamente, llegó el 26 y con la lentitud de los permisos, el temor a perder los productos en los trámites, muchos comerciantes y empresarios tienen represada en Cúcuta gran cantidad de mercancía que habían pagado. Les sale más, más fácil tenerla ya, en fin, en sus bodegas que arriesgarse a perderla por la demora y por el complique que hay precisamente en la tramitología de papeles justo en la frontera adentro de Venezuela. Entre la industria y el comercio en ambos lados de la frontera no hay cambios significativos. El centro de San Antonio del Táchira sigue desolado y la mayoría de los comercios siguen cerrados. uno No olvidemos que eso allá era muy hermoso, pero eso ahora parece un pueblo fantasma. En Cúcuta tampoco ha habido cambios, aunque la ciudad siempre ha sido más activa porque no depende exclusivamente del paso fronterizo, a diferencia de Venezuela. Aunque desde hace años, una de sus principales fuentes de ingreso proviene precisamente de los venezolanos. O sea, no te necesito, pero te necesito. Desafortunadamente es el buy de, del comercio y tiene uno que habi habitarse allá. Aquí hay un comentario muy simpático pero además que lo pone a pensar a uno mucho, de un habitante de San Antonio, el señor Gustavo, dijo, aquí no ha cambiado nada, todo sigue igual, eso fue una burla más del gobierno montado por Petro y Nicolás Maduro, fue un circo, ojo, ojo porque es que esto tiene mucha lógica, dice la frontera tachirense no ha estado cerrada lo que ha estado cerrado por el régimen de caracas es el paso vehicular en los puentes internacionales y si ustedes miran eso en el pasado lo que mostraron por televisión fue que atravesaron unos containers en los puentes y pare de contar el resto del comercio seguía por las trochas de forma ilegal no es verdad que se abre el comercio entre los dos países siempre ha fluido por vía marítima y por vía terrestre por paraguachón o sea no sé, sea, aquí descubrieron el agua tibia y aquí hay algo que pone mucho a pensar al, a los empresarios, pone mucho a pensar al comerciante de a pie. Y entonces vuelvo y digo: se, toma, se tornan en la idea, ¿qué hacemos? ¿Seguimos más bien de ilegales o vamos a entrar en el juego de estos señores? Por las trochas o vías legales amparadas bajo un régimen especial de importaciones menores Salen de contrabando desde Colombia con el beneplácito de las autoridades de allá O sea en Venezuela Lo que pasó el 26 de septiembre fue que reabrieron el paso vehicular por los puentes internacionales Para los vehículos de carga pesada que transportan mercancía e importación y de exportación Entre enero enero Oígase bien, entre enero y agosto el intercambio comercial alcanzó 449 millones de dólares De los cuales Colombia exportó a Venezuela 400 millones de dólares Y le compró a Venezuela el equivalente a 49 millones de dólares Aquí las cifras no mienten, aquí están hablando con la verdad ¿Qué le puede ofrecer ahorita Venezuela Colombia? Nada en cambio, Colombia sí tiene mucho que ofrecerle a Venezuela en este momento. Entonces, ahí sí sale el dicho que dice, Venezuela está comiéndose las menudencias, mientras que Colombia está comiendo el lomito, la parte tiernita, la parte rica. Pero es que desafortunadamente no hay más. En un país tan deteriorado como está Venezuela, bajo ese régimen, pues no se le pueden pedir flores a un jardín. Es muy difícil. Yo pensaría que sí se va a arreglar con el tiempo la, la frontera, pero esto va a ser de meses, incluso hasta de años, para que vuelva a ver la normalidad que la gente espera. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.